hola a todos mis amigos, familiares, eh, todos um, oye, oh vamos a comenzar con una... Eh, bueno, les quiero comentar primero que nada que voy a, a estar haciendo una serie de videos relacionados con el idioma inglés resulta que hace más o menos cuatro años tres años y nueve, ocho meses que comencé a aprender inglés y pues es un tema del cual me encanta demasiado y pues considero que es el momento para compartir eh, lo poco que sé con ustedes eh, si ustedes alguna vez han querido aprender el idioma si alguna vez se han interesado por el idioma espero que ustedes se animen ya que eh, es un idioma que realmente es, es útil o sea, el hecho de que aprendas inglés no es que vas a tener un éxito total Pero tampoco es que vaya a ser un peso para ti De hecho es algo... Eh, es como tener una herramienta más en el mundo laboral O en el mundo, pues, en tu vida personal Bueno, listo, entonces no... Espero no hacer el video tan largo Entonces la forma en que yo aprendí el idioma eh, Fue básicamente porque de un comienzo me interesé O sea, fue algo que... O sea, yo estaba como que cuando... Hay algo gratis que tú tienes la oportunidad de aprenderlo y que va a ser algo que, o sea, lo puedes usar, puedes eh, cambiar tu idioma materno, o sea, hablar en otro idioma, o sea, fue algo que, que yo inicialmente, o sea, como que estaba en shock. Y por eso es el momento y no me he despegado de, de aprender en esos cuatro años, tres años y, y algo. Entonces, eh, lo que les quiero comentar así digamos algo muy breve para que ustedes digamos se animen a aprender el, el, el idioma y pues tengan la disponibilidad de, de ver esos videos que de hecho con ese es el fin que lo hago que ustedes puedan eh, beneficiarse de algo que ustedes puedan eh, que yo les dé una herramienta básica una motivación básica y ustedes se vayan por ahí ¿listo? entonces la forma en que lo aprendí fue eh, Digamos, primero yo recibí unas clases como un mes o dos meses En los cuales se me enseñaba algo de pronunciación básica No fue en la universidad, fue un profesor aparte Un profesor que eh, fue a la iglesia y era familiar del pastor de ese entonces Entonces él ofreció unas clases en inglés Y yo accedí, de hecho era un costo como de 20 mil pesos al mes Y eran cuatro... Cuatro o cinco clases los sábados, oh, o no, no recuerdo bien el día, pero eh, lo que me gustó era que él tenía una pronunciación. El profesor tiene una, una pronunciación bastante buena y, y fue algo que yo realmente no vi cuando estaba en, en mi escuela. Así que, eh, bueno, me gustó. De ahí comencé a, a interesarme por el idioma. Lo segundo que hacía después de esas clases, digamos, ya después de que yo tenía algo, algo, algo, algo básico, estamos hablando de. de 2015-2016, después de ese entonces yo comencé a acercarme con el idioma, lo leía, o sea, terrible. Voy a poner aquí un video: That means the can get into red se pueden imaginar cómo lo leía, pero entonces, ya después de que el tiempo pasando, que me grababa, para escuchar tal estaba mi, mi pronunciación, si me parecía un nativo entonces por eso era que, que, que grababa algunos videos y de hecho por eso fue que comencé mi canal en, en YouTube y con esa herramienta es que he mejorado el nivel que tengo ahora mismo así que ese fue el, uno de los primeros pasos que vi. el segundo paso fue ya eh, comenzar por mi propia cuenta a, a digamos a mirar profesores en YouTube Miraba algunos tutoriales, frases, palabras, las escribía y las pronunciaba. Entonces, para como para soltar la lengua, entonces una frase típica: eh, eh, ¿Qué haces? Entonces, yo la colocaba: What do you do for a living? What do you do for a living? Entonces, la escribía, escribía la forma que se pronunciaba. Y la repetí, la repetí, la repetí, la repetí. Hasta que lograba decir es Hey, what do you for a living? What do you do for a living? Hasta que la decía rápido. Eh, esa fue una manera, recuerdo que tengo un... Ese cuaderno. De, de hecho, lo tengo acá porque Es el que ahora utilizo para... Escribir solo en inglés. No sé si se vea. Bueno, escribo solo en inglés. Pero miren, de hecho es ese... No sé sí, si sí, sí, sí se vea. Uh, bueno, no, no creo que se vea. Pero, bueno, así fue que comencé. Escribía bastantes frases. Bastantes frases. En inglés. Y digamos que esa fue... La segunda manera en que comencé, ¿sí? Ya después de un tiempo de, de práctica... Eh, ya después, digamos... Tenía ya un cierto conocimiento. Recuerdo que después tomé los tres cursos en la universidad. Eh, fue creo que por tres semestres. Hice el curso 1, el curso 2, el curso 3. Que es digamos el nivel básico, la gramática básica. Que es lo que yo les quiero enseñar. Y después de eso ya me interesé por ver mucho más videos en, en YouTube. Ver contenido en inglés en YouTube. Y digamos que recuerdo una vez que escuché el inglés. Ya para el 2017, escuché el inglés y pude entender a una profesora que hablaba súper despacio y como que entendía, digamos, en un 60-70% lo que decía. Eso era porque ella hablaba despacio y ya yo estaba relacionado con el vocabulario de aprender inglés. Entonces, después de ahí, yo me animé bastante, bastante, y pues, creé el canal de YouTube que ahora tengo, que es básicamente eh, un canal que uso para practicar, digamos... Eh, algunas eh, nuevas expresiones y trato de usarlas en las conversaciones y también es ahí donde he podido conocer bastantes personas las cuales ahora hacen parte de un grupo de Whatsapp y bueno, eh, eso en, en resumidas palabras eh, practico ahora con ese grupo de Whatsapp practico en un grupo de Facebook practico subiendo videos en Instagram, en Youtube etcétera, escribo en inglés, leo en inglés, mejor dicho. Ahora, ¿qué he podido hacer con, con el inglés? Así ya para ir terminando. Eh, gracias a, a eso que he aprendido, digamos, eh, se me ha abierto, digamos, un interés por, por, por la lectura, ya que ahorita quiero alcanzar el nivel C1 en inglés y para eso necesito leer bastante y escribir bastante. Entonces recientemente me estoy interesando por la lectura. Eh, también he podido hacer algunas entrevistas, digamos. Estoy más abierto a hablar con las personas que no conozco. Estoy abierto a preguntarles cosas, por lo menos esta entrevista. A, a, a profesor, associate professor en California University. Uh, University of Florida. Florida. I would sobre talk with you about languages. ¿Qué what do, what do you think about, about? languages? Yo un hito. En cuanto al aprendizaje del idioma, entrevistar a un nativo Y bueno, he hecho algunas otras cosas que realmente me, me digamos eh, Me ayudan para seguir aprendiendo el idioma eh, Entonces, eso es, eso es todo por este video eh, Gracias por ver y eh, los espero por ahí en unos próximos videos Como les dije, espero hacer una serie de videos No van a ser unos muchos videos, espero unos cuantos con el propósito de compartirles mi experiencia eh, con el idioma, así que saludos para todos, los quiero mucho y un abrazo bien grande.